Deja un buen like en los próximos 5 segundos si te gustaría obtener el pack de Deadpool totalmente gratis. Estoy a punto de finalizar la maratón de regalos dentro del juego. Y es que estoy regalando masivamente todos los regalos de la tienda del juego. Si tú quieres ser uno de los ganadores de todos los objetos, lo único que vas a tener que hacer es lo siguiente. Asegúrate de estar bien suscrito al canal hermano. Y con la campanita activada. Asegúrate de dejar un buen like en este vídeo Y finalmente solo deberás comentarme Debajo de la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Game Si haces eso podré agregarte Y enviarte tus motherfucking regalos Así que empecemos con el vídeo de hoy Pero, chavales, stop Como ya sabéis Cometa Team es mi equipo Oficial y chicos Hoy están haciendo un Sorteazo de la hostia hermano Están regalando 100 euros A los seguidores que vayan al vídeo que han subido en su canal Y sigan las instrucciones Así que chavales, apuntaros ese vídeo Abrirlo en otra pestaña Y después de acabar de ver el vídeo del Tito Neox Iros a participar al sorteo de The Cometa Team Porque chicos, merecerá muchísimo la pena Si vais y participáis Quiero que comentéis en el vídeo de Cometa Team ¡Viva el Tito Neox! A todos los que vayan a comentarlo, les responderé y les daré corazón. Ahora sí que sí, chicos, empezamos con el vídeo. ¡Woo! Bienvenidos de nuevo al canal. Chicos, espero que hayáis tenido un buen, buen inicio de semana. Así que en este vídeo preparaos porque en primer lugar pienso enseñaros cómo vais a poder completar los desafíos de Deadpool para la próxima semana número 8 Así que sí chicos, quiero que sepáis que tenemos toda la información, todas las filtraciones Ya por fin en el vídeo de ayer os lo comenté y os dije que en cuanto tuviéramos las filtraciones las traeríamos al canal Y hoy chicos es ese gran día Chicos, realmente nos encontramos muy, muy cerca de los 350.000 suscriptores. Entonces, si tú le das ahora mismo al botón de suscribirte, hermano, podría ser el suscriptor 350 motherfucking mil del canal. Lógicamente, voy a estar dándole voz y respondiendo a todos los que utilicéis el código Neox en la tienda de Fortnite. Así que chicos, si utilizáis el código Neox, quiero que lo comentéis debajo en la sección de los comentarios porque os vais a llevar un corazón del titoneo. Deadpool está finalmente en el juego. Después de una larga espera de 7 semanas consecutivas haciendo desafíos y obteniendo recompensas, ya por fin ha llegado la semana correspondiente al regalo de Deadpool. Así que justo hace muy muy poquito... Recibimos el evento de Deadpool dentro Del juego, en primer lugar también Recibimos una nueva tienda En el juego con nuevos artículos Lógicamente Exclusivos de Marvel, están Compuestos por el ala delta del unicornio Las dos hachas Exclusivas, el emote De la, mo de la moto y también Tenemos el emote De los chimichangas de Deadpool, así que desde esa Actualización hemos tenido muchos cambios En el juego y lógicamente de del mapa. En primer lugar queremos contar con el autobús del pase de batalla. Que ha cogido lógicamente un aspecto de Deadpool y de la semana de los desafíos número 7. Así es como se ve el autobús hermanos. Así que podéis ver cómo Epic Games efectivamente escuchó al tito Deadpool y leyeron la carta que en la primera semana de los desafíos teníamos que encontrar. Desde ahí han metido más cambios como por ejemplo los airdrops que caen en el juego que ahora también son... Los airdrops de Deadpool Aquí tenéis cómo se ven los airdrops Y tal y como podéis observar Realmente se ven espléndidos En la siguiente fase de cambios Tenemos quizás el cambio más importante En el todo el mapa de Fortnite Desde esta actualización Lógicamente se trata de El yate que ahora se ha apoderado También de Deadpool de él y ha Montado una gran fiesta, tal y como Bien sabéis, Miaúsculos Antes era el encargado de Proteger el yate de los enemigos Pero ahora parece ser que Deadpool Lo ha echado a patadas y ahora Miaúsculos se encuentra exactamente En esta ubicación del mapa Pero es que hay un pequeño Easter egg en todo esto y es que si vais Justo al lugar donde se encuentra Miaúsculos Vais a poder ver que por lo menos se le ha dado un poquito de recursos para que no se muera allí mismo. Como bien sabéis, tiene para comer tiene diferentes objetos que le irán bien para su estancia en ese nuevo lugar Pero lo más fuerte es que si vamos a ver a Miausculo y nos escondemos Y no se da cuenta de que hay alguien a su alrededor Veremos que el pobre Miausculo se pone a llorar desesperadamente porque ese yate le pertenece Realmente es bastante, bastante triste Tal y como podéis ver dentro del mapa oficial del juego han salido un yate que justo debajo esconde una ubicación secreta... Que todavía no se puede descubrir Así que el yate ha cambiado por completo Y realmente todos los cambios que hay dentro del yate son muy significantes Lo más recomendable para todos vosotros es que vayáis a visitar el yate Y que veáis vosotros mismos con vuestros propios ojos Todos los cambios que han habido dentro del yate Así de esa manera podrás explorar todos y cada uno de los secretos que esconde el yate y no te dejarás nada suelto Ya que si lo mostramos todo en este vídeo Probablemente nos dejaríamos algo Pero si os dais cuenta vais a estar Completando un desafío Oculto justo cuando aterricéis en el yate de Deadpool Por primera vez Y ese desafío oculto se llama Visita el yate de Deadpool Y simplemente por hacer eso Simplemente por aterrizar En esa ubicación Fortnite te va a otorgar una recompensa Gratuita Aquí tenéis cómo la música suena en ese disco nuevo. Lógicamente en ese lugar también tiene que dormir Deadpool. Por lo tanto tiene su habitación y está custodiando el barco de una manera un poco agresiva. Así que se ha convertido en el jefe final del barco del yate. Y ahora deberemos derrotarlo para poder conseguir Sus pistolas doradas Y la llave del barco Ya por fin Una vez completados los desafíos De todas las semanas Vais a poder conseguir la skin de Deadpool Una skin que nos ha costado varias semanas De, de juego dentro de los desafíos Y que cuenta con Un regalo por semana Como mínimo Así que chicos si queréis tener la guía completa de cómo conseguir todos y cada uno de los regalos y cómo completar los desafíos Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que subimos ayer al canal Lo vais a tener debajo en el comentario fijado de los comentarios de este vídeo Lógicamente para esta semana número 8 de los desafíos de Deadpool como bien hemos dicho Tenemos una nueva recompensa oculta dentro de los archivos del juego que muy pronto será desbloqueada para poder conseguirse Vais a la skin de Deadpool podéis fijaros que tiene un estilo desbloqueable Que todavía no ha sido introducido en el juego Así que para poder conseguir ese nuevo estilo desbloqueable de la skin de Deadpool Vas a tener que completar los desafíos de la semana número 8 De los desafíos de Deadpool Así que preparaos porque esta nueva semana vamos a tener los desafíos de la semana número 8 Dentro del juego ¿Queréis saber cuáles son esos desafíos? Así que esos desafíos son Encuentra el flotador de Deadpool Y en segundo lugar deberás bailar en la fiesta que hay montada en el yate de Deadpool Así que en primer lugar tenemos el flotador en el mismo lugar que vamos a tener que completar los dos desafíos de esta semana Así que dirigíos justo al atrás del todo del yate y podréis ver que justo ahí está la nueva mochila filtrada en los archivos del juego. Justo ahí está el flotador de Deadpool. Así que ya tendremos la mitad completada y nos dirigimos hacia dentro del yate para ver la fiesta que hay montada dentro. Aseguraos de bailar justo en la pista de baile que hay dentro del yate. Así que una vez hayas completado todo eso ya habrás desbloqueado la nueva máscara de Deadpool con su estilo de... Desbloqueable sin máscara Aquí tenéis un vistazo de cómo se va a ver esa skin dentro del juego Realmente se ve una skin muy auténtica Sacada originalmente de las películas de Deadpool Y tal y como hemos dicho en los anteriores vídeos No solo va a haber una semana número 8 Sino que probablemente todo esto tenga una duración bastante más De lo que todo el mundo se cree Creemos desde la Neoxarme firmemente que va a haber una semana número 9, una semana número 10 y quién sabe, quizás va a haber una semana número 11 y número 12. Quién sabe... Solo os puedo decir que muy pronto lo veremos Pero no solo eso, sino que han metido todavía más desafíos ocultos a partir de esta semana ¿Queréis saber cómo completarlos? En primer lugar, deberemos irnos hacia la cabaña oculta del Tito Deadpool Ya sabéis de qué cabaña me refiero Lógicamente a la que podemos girarle el armario y entrar en la habitación oculta del Tito Deadpool Una vez hayamos entrado, os fijáis que algo ha cambiado en esta ubicación pero a la que nos acercamos a los ositos de peluche Se nos va a autocompletar un desafío Ahora deberemos encontrar 5 ubicaciones diferentes A las cuales deberemos ir corriendo para encontrar los potes de miel alrededor del mapa Si queréis una pequeña pista en el lobby tenéis la resolución Y tenéis las ubicaciones exactas que están en la pizarra una vez hayamos completado esto, Tachan Tenemos nueva experiencia en nuestra barra de experiencia totalmente gratis. Un desafío realmente muy muy chulo y totalmente gratuito para poder conseguir experiencia. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, espero que lo reventéis a likes, que lo compartáis con al menos un amigo. Y que chicos, si no formáis parte de la familia, todavía no sé a qué esperáis. Recordad que tenéis el sorteo de Cometa Team debajo en la descripción. Ir a echarle un ojo que podéis conseguir 100 euros, hermano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!